Bueno, estamos con este video porque lo que quiero compartir con ustedes es la manera de crear mapas online interactivos que nos permitan enriquecer nuestras notas. Porque estos mapas que vamos a crear con una herramienta de Google se pueden embeber en nuestras producciones periodísticas y vamos a estar agregándole un componente multimedia, interactivo, que le permite al usuario contextualizar y... Eh, entender de dónde se está hablando en la noticia o dónde está el lugar que se hace referencia, dónde pasó el hecho noticioso, con toda la interactividad que permite Google Maps, que vamos a ir viendo paso a paso las distintas opciones que nos brinda. Lo primero que tenemos que hacer es ir a mymaps.google.com, es como está escrito aquí arriba todo junto igual, mymaps.google.com y nos va a llevar a esta página. Posiblemente ustedes tengan esta página vacía porque puede ser que no tengan mapas. Si ya tienen mapas, perfecto, por ahí con el uso del celular con Google Maps les va generando algunos mapas, eso también puede pasar. Pero vamos a crear un mapa para utilizar en una noticia. Entonces vamos a crear... Un mapa con este botón rojo que dice crear un nuevo mapa, justamente. clicamos el botón y nos va a llevar a la herramienta de creación de mapas. Una vez que termine de cargar, deberíamos tener algo muy similar a esto. El mapa no tiene nombre, le vamos a poner un mapa, es lo primero que vamos a hacer. Le voy a poner mapa de ejemplo. Una descripción, eso es optativo, no le voy a poner nada. Lo guardamos. Y ya tenemos un mapa con nombre. Bien, hay dos maneras de crear mapas interactivos con Google. Una es la que vamos a ver, que es una forma manual, que es útil para cuando son eh, un lugar o una cantidad eh, escasa de lugares, pocos, pocos lugares para marcar en el mapa. Si fueran muchos, deberíamos utilizar el segundo procedimiento, que no es el que les voy a mostrar ahora, que tiene que ver con importar capas. Con bases de datos, con información geográfica, y así se pueden disponer muchos lugares en un mapa, quizás cientos o miles de lugares. Pero este tutorial está orientado a poder mostrar uno, dos, tres, cinco lugares, diez lugares, que son eh, es una cantidad que podemos manejarla manualmente. Lo que vamos a hacer es: bueno, este es el mapa, pero ¿dónde vamos a poner? Supónganse que yo quiero, estoy haciendo una nota sobre lugares de la Ciudad de Buenos Aires referenciados relacionados con Borges. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, ubicar en el mapa una de las casas de Borges, una de las más conocidas, de hecho tenía hasta hace poco una placa, pero se la robaron, Maipú 994. En ese edificio de la Ciudad de Buenos Aires vivió Borges y ahí la tenemos. Ahí nos marca en el mapa. Eh, por la, porque ahí puedo identificar la Plaza San Martín, es claro que la ubicó bien, pero a veces puede fallar la dirección, entonces hay que chequear que sea el lugar correcto. Google es bueno, pero no es mágico. Bien, lo primero que vamos a hacer una vez que tenemos ubicada eh, el lugar, ubicado el lugar, vamos a eliminar toda esta información contextual de Google. Eh, primero vamos a añadir al mapa, cliquear este, esta crucecita que dice añadir al mapa, y una vez que tenemos añadido al mapa esta, esta dirección, vamos a cliquear en eliminar los detalles de Google Maps, porque es información que no necesariamente nos importa. Queremos libre. Y además, una vez que tenemos ubicado esto, vamos a cliquear en este lapicito que es de edición y vamos a poder editar la información que aparece ahí. Entonces, lo que voy a hacer es, como la dirección, sí importa, pero me importa en la descripción. Acá le voy a poner perdón, casa de Jorge Luis Borges. Y la dirección Maipú 994 para que se sepa. Guardar. Entonces, ya tengo tengo un mapa con una dirección. Esto podría ya ser suficiente. Tengo ahí la ciudad de Buenos Aires y la ubicación de la casa de Borges. Pero vamos a ver, vamos a ver varias cosas que se pueden hacer a partir de ahora. Por ejemplo, personalizar este icono de posición. Vamos a clicar en el tachito de pintura que está ahí y lo vamos a pintar de un rojo oscuro o un amarillo. A veces me importa que contraste con el mapa, entonces utilizo un color que pueda contrastar con el en torno del mapa. Bien, puedo cambiar, pero además yo puedo elegir iconos en vez de este lobito o marca de posición. Puedo elegir uno de los que está acá, si fuera un, una confitería le pondría este iconito. Y ahí tienen como una copita de cóctel. O si fuera, que lo es, una casa, lo ponemos ponemos el de la casa. Pero supónganse que estoy marcando una universidad o una escuela, o un instituto educativo, y acá la vista no lo tengo. Entonces puedo ir a más iconos y van a ver que hay decenas de iconos posibles que puedo, puedo encontrar. Si yo cliqueo acá arriba y pongo universidad, me va a dar, por ejemplo, este que tiene un, un gorrito. Aceptamos y ya lo vemos. Pero como es una casa, le voy a poner la casita. Ahí está. Bien, y puedo elegir que sea cualquier color. Le voy a dejar ese verde porque me resulta simpático. Además, podríamos agregarle una foto. en una, una el iconito de fotos y podemos, por ejemplo, ir a Búsqueda de imágenes de Google y cliquear Casa de Borges, Maipú. 994, a ver qué fotos nos salen. Bien, nos sale la placa que ya se robaron, no está más, fui hace poco y no estaba, pero esta me parece bien, la seleccionamos. Y ahora ven que no solo le estamos dando al lector o a la lectora la ubicación, sino que también le estamos dando una foto en el mapa de cómo es o cómo era ese lugar. Guardamos y ya tenemos, ¿no? Cliqueamos ahí y le damos esa interactividad. Además de la interactividad de poder recorrerlo, podemos ampliar o, o achicar en el mapa. Bien. Ahora, supóngase que ya tenemos el mapa. Lo que vamos a hacer es, bueno, lo vamos a querer insertar, embeber, incrustar el término que ustedes quieran, en, en nuestra nota. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer público este mapa. Que tenemos que ir a compartir. Ven que está privado, solo tú tienes acceso. Vamos a cambiar eso para que pueda ser compartible y publicable. Entonces, vamos a cliquear acá en activado público en la web. Cualquier usuario tiene acceso y lo puede ver. Si ustedes quisieran armar mapas colaborativos, podrían seleccionar puede editar, pero en este momento no, porque si no, como no tiene un fin colaborativo este mapa, si ustedes dejan marcan puede editar, cualquier usuario entra y les pone que la casa de Borges está en Tandamandapio. Entonces no queremos eso. Bueno, puede ver, eso está bien. No puede editar. Ya hicimos eso, listo. Cambiamos la privacidad. Ahora sí, vamos a estos tres puntitos verticales del extremo de esta caja y ponemos insertar en mi sitio web. Igual que en la clase de embebido nos da el código para insertar en el mapa. Lo único que tenemos que hacer es copiar este, este código y hacer el procedimiento común de embebido, que es ir al post de nuestro sitio, marcar la pestaña HTML. Y pegar este código donde queremos que aparezca el mapa. Y nos va a aparecer el mapa tal y como lo creamos. Si queremos cambiar el mapa de fondo, Google nos da nueve opciones. Podemos cambiar, porque supónganse que no nos interesa que nos muestre tanta información. O queremos que sea una vista satelital. Por ejemplo, esta, que nos puede dar más contexto quizás. Lo que pasa es que ustedes pueden decir, no, está saturado de cosas, quiero otro mapa. Entonces podemos ir a este, donde ven que ya están los nombres de las calles, las paradas de colectivos, la parada de subte, pero no está lleno de, de indicaciones. Nos puede gustar este mapa. Y además porque muchas veces nos sirve para salir del común aspecto de, de un mapa de Google, pero podemos seleccionar cualquiera de los otros. Este, por ejemplo, que es poco usado, va a depender de que se adapte mejor a la información que queremos mostrar. Quizás este no nos sirve, pero lo hago para que vean las distintas opciones. Este podría servirnos. Y todo se saca de este mapa base, que tenemos las distintas opciones. Tenemos este. Pero bueno, me voy a quedar con el con este, me voy a quedar, me parece. O con este, con este que se ve el agua. Qué agua celeste que tiene nuestro río de la Plata, ¿no? Bueno, para Google Maps, por lo eh, menos. Creo que con esto tenemos el ABC de, de geolocalización en mapas de Google para crear un mapa interactivo para nuestros contenidos. Si ustedes quisieran agregar a otro lugar, nuevamente, Buscan acá una dirección. Supónganse que buscan, eh, no sé, incluso pueden buscar sin la dirección, con referencia a un lugar. Supónganse que ustedes quieren poner Plaza Constitución y no saben cómo. Bueno, van eligiendo y lo lleva a Plaza Constitución. Ahí tenemos: tenemos es la estación de tren. Plaza Constitución. Si queremos ir a la plaza, buscamos la plaza, que sería esta. Pero supongan que queremos ahí donde nos llevó. Acuérdense, una vez que nos marca, tenemos que cliquear en el globito. Cliquear en el más que dice añadir al mapa. Ya lo tenemos. Ahora eliminamos esta información. Editamos. Y acá le podemos, por ejemplo, estación de trenes. Y una foto, podemos, incluso se puede poner un video y guardamos. Y si queremos cambiarle el color del icono, cambiamos el color de icono, pónganse, y además podríamos ponerle icono personalizado. Aquí ponemos, tenemos la pestaña transporte y si elegimos uno de trenes. Creo que es ese. Aceptamos y subimos. Incluso podríamos subir nuestros propios iconos. Aquí dice icono personalizado y nos va a pedir que subamos el icono nosotros. Yo no lo voy a hacer porque no tengo un icono pre, pre, preparado para, para subir, pero también podríamos darle, por ejemplo, el logo de nuestro medio como marca de posición en los mapas, si quisiéramos eso. eso que a criterio del que necesita hacer el mapa. Bien. Y el mapa sigue siendo el mismo. Cuando lo embebamos, vamos a tener todas las posiciones que hayamos marcado. Esto, la ventaja que tiene, que una vez que yo lo publiqué en mi sitio, lo puedo actualizar y se actualiza automáticamente en el mapa publicado en, en mi nota. No necesito volver a embeberlo ni nada. Los cambios que yo haga en, el, en la herramienta de creación de mapas se van a hacer en el mapa incluso, si ya está publicado. Bien, les mando un saludo. Espero que se haya entendido el procedimiento y que puedan hacerlo. Si no, por supuesto, me escriben en la plataforma o a mi mail para evacuar cualquier duda o problema que les surja a la hora de crear un mapa. Les mando un saludo. Que estén bien, de ánimo y de salud.